No, no, no. Bueno, vamos con la siguiente información, René. Bueno, señores, pasando un poquito de ese percance, percance, vamos a verlo de esa manera o de esa situación con, con ese niño y los demás participantes. Juez levanta acta de no conciliación en caso de demanda contra Zapete, que da apertura entonces para enero. El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional levantó acta de no conciliación en el caso de la demanda interpuesta contra el periodista Marino Zapete por parte de Maibeth Rodríguez, quien es hermana del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Luego de que las partes no quisieran conciliar, el juez dio apertura a juicio y lo fijó para el viernes 24 de enero. Zapete cuestionó que no se le permitía, o que no se le permita la entrada a quienes los respaldaban. En cambio, cuando van a cuando van personas a apoyar a cualquier delincuente, a esas personas sí le permiten la entrada, decía Zapete. Y veía yo que Nuria Piera decía que en este caso, según ella, uh -huh. en este caso se sabrá si la justicia dominicana es independiente o no, decía Nuria. Sí, eh. Es, bueno, es bueno, bueno saber que el caso del de señor Zapete se pasa por la primera etapa, que es la conciliación. Y, y, te, y Zapete no va a conciliar con ella. Pero él, él asistió. Sí, asistió, porque ahí... ahí, ahí, ahí pues negando la conciliación, creo eh, que comienza el proceso. Pero la otra parte no asistió, ni la vez no, pasada no, ni, ni va. esta. Ellos, no, porque lo de ellos es show. Ellos, él va, el, el, el abogado sonadita Hopperman, va a, a donde acaba a hablar pendejas y cosas que no tienen sentido. Pero para él ahí no fue, porque ahí no va, porque él sabe que si sí pasa, que ahí no va, porque hay un público, un, un, un grupo de personas ahí que, que apoyan a ese En presidente. el programa El Rumbo de la Tarde, me parece que le, le, le, le solicitaron así a él que a Hopperman, uh -huh. como que se desligara de ese caso, así a, a modo de, de, de, de amistad. No, le, que, le, eh, le dijeron que deja ese caso. No, porque él, él, él le gusta, o sea, que era amigo del procurador hace mucho, ya yo vivía, vivía un tiempo hablando bien del procurador. Y ahora con este, en este caso él lo cogió para él porque él le gusta el sonido, tú sabes. Entonces, ah, eh, uh -huh. oh, anoche estuvo la abogada no del señor No le sonido. gusta el sonido, Hopperman es el, el sonido. El sonido, exactamente. Anoche estaba la abogada del señor Zapete que pidió, le pidió acabada réplica luego que Hopperman había expuesto su, su, su versión del orden del caso. Y, y la abogada explicaba muchísimas cosas que ellos en, tratan de, de ocultarlo, ¿sabe? como que para que no se vean. Pero los documentos, el señor Zapete lo tiene ahí yo sigo confiando en la universidad y lo ha WhatsApp. entregado a todos los medios y ha el mismo a todos los ha dicho. medios y usted puede ver usted puede al mismo usted puede escribirle a sí mismo su WhatsApp lo tiene público para que usted pueda solicitarle cualquier documentación sobre eso, una copia porque lo que pasó ahí fue un robo que entre el penco y, y la y la señora Maybe hermana de procurador entonces así mismo como Uchi Lora lo publicó hoy mucho de lo publicó, dijo, nosotros estamos aquí eh, contra Zapete por la... ¿Contra Zapete? Con la, o, sea, o sea, con el juicio contra Zapete. Ah, okay. Por la licitación, le, por los contratos que se hicieron sin licitación. Eso no se hizo licitación, eso se hizo eh, aprobación rápida, de, de forma rápida, a una persona que era funcionaria del Estado, y que las pruebas están ahí, el señor Zapete no se ha negado bajo ninguna circunstancia eh... Eh, eh, decir no, que eso no es así, que, eso, que estamos equivocados, que ustedes están correctos, no. Demándenlo, él quiere que lo demanden y que los tribunales determinen todo. Queremos bueno, ver al penco en ese juicio. Vamos a ver, que esta es la firma de TAE. Queremos ver. Aquí. La firma de TAE. Néstor, eh, algo. Néstor no es del penco. No me gusta el sonido de o esa gente. Zapete no, no me... o sea, va a salir airoso. De eso, porque Zapete es un hombre del pueblo que defiende lo del pueblo. Aquí tiene que acabarse esos padrinos y esa, esa cosa que existen por parte del gobierno. Quienes le acompañaban decían, Zapete, querido, el pueblo está contigo. Claro, es. Porque sí, es Zapete con el no ha hecho una, Zapete, lo que es un defensor del pueblo, más nada. Ya, defendiendo lo que, lo que muchos han olvidado por un cheque o un... Y eso que dijo un beneficio. en la nota que no dejaron pasar a las personas que estaban manifestándose en apoyo a Zapete. Entonces, como dice Zapete, para delincuentes y para un regalo de gente, sí claro. dejan de entrar, pero a esas personas que fueron a dar un a apoyo. No, de caso de dejaron pasar. Exacto, sea, a la gente que fueron a darle un apoyo a Marino Zapete ahí hoy, entonces a ellos no le dejaron para las personas del pueblo, gente que quiere apoyar a Zapete porque entienden y se identifican que él dice la verdad.